Bueno, hemos recibido muchas comunicaciones sobre el éxito que tuvo el podcast de. El podcast de, de esta muchachita, ¿cómo es que se llama? Este, ay, la, la hija de, de la señora que nos ayuda, Elvia, Elvia, Elvia Fabio, Elvia, esa niña, eh, la, la niña, eh, pero la hija se llama Elvia, ¿no? Elvia es la empleada se llama Britney Billions, Fabio, eso, esta muchachita, ella, ella, ella, ay ¿cómo es el nuevo nombre? Britney Billions, Fabio, esta niña, eh, bueno, ella es una huáquer. y me habló el otro día, eh, porque ella está ahorita en el colegio, me habló de algo llamado la inteligencia artificial, y yo, oh, la inteligencia artificial, o sea, ya... Ya crearon inteligencia, o sea, ya, ya, la gente tiene, ya la gente puede comprar inteligencia, me imagino, ¿no? O sea, ya la inteligencia es hecha, o sea, deme dos kilos de inteligencia, por favor, de, los, de la manufactura de inteligencia. Entonces, la inteligencia artificial y yo, pues, pues me dijeron que, que estaban eh, robots que tenían manera de, de ver la inteligencia y artificial. Yo no entendí mucho, pero Britney Jones me explicó que uno le habla a un robot y uno no sabe que es un robot. Y entonces me dejó con un robot y, y yo pues yo sabía que era un robot, porque si Britney Jones me dice que es un robot, pues entonces es un robot. Y yo, la verdad, nos volvimos amigos. O sea, esta, esta, esta muchacha robot que se llama, eh, eh, ¿cómo es que se llama, eh, Gloria? Se llama Mirella es una asistente personal que quiere competirle a otra que se llama Alexa. Eso, la Mirella la tenemos conectada porque compramos la versión pirata de Alexa que se llama Mirella. Y Mirella uno le dice, por ejemplo, a través de este adminículo, que es un pot-pot que se compra eh, en el Bajo Mundo. Eh, y nos lo, lo ayuda a comprar Britney Billions y entonces está Mirella y Mirella vamos a ver cómo es eh, eh, Mirella Mirella Mirella pero a ver si la go funciona es que usted tiene que hablarle después de que le dice Mirella ah, sí, así así Mirella hable ¿Qué necesita el día de hoy? Eh, Mirella, eh, prenda la luz. La luz está prendida. Ah, gracias Mirella, sí es cierto. Eh, Mirella, ¿qué día es hoy? Es día entre semana. Ah, pero ¿qué día? Mirella, ¿qué día es hoy? Es lunes 16 de febrero del 2023. Son las 11 y 11.48 de la mañana. Es tiempo de estar viendo que vamos a almorzar. Ah, gracias Mirella. Oiga, sí hay que ver qué vamos a almorzar. Eh, Mirella, cuénteme, su merced, eh, ¿a qué se dedica? A hacer que las otras personas pierdan el tiempo y sean unas bolas que no pueden pararse y prender la luz. Ah, bueno, eh, sí, es que este, esta, esta, esta inteligencia artificial está desarrollada. Aquí en eh, de forma, eh, ha dicho, eh, Britney me explicó que, que es como a imagen y semejanza de su creadora. Mire ya, siga. Sí, eh, ¿Qué hacemos para almorzar? ¿Qué receta se le ocurre? No comamos lo mismo de ayer porque ayer ya estoy harta de comer lo mismo de ayer. Es mejor que variemos un poquito, porque no se hacen algo con pollo o algo un arroz con frijoles y que sean frijoles con garra, bien preparaditos. Y por favor, que tengan chicharrón de al menos unos 17 escalones. Chicharrón ahumado, qué delicia, con platanito al lado y un huevito encima, en la carne molidita o en el arroz. Y además que también tenga chorizo, un chorizo bien quemadito por los bordes y las puntas. Oiga, qué, qué bueno, tenemos que hacer bandeja paisa, entonces. También es bueno comer ajíaco, el ajíaco es hecho por tres variedades de papa y además se calienta la papa y se muele con un poquito de leche, le crema de cebolla Gracias mirella. suficiente. Eh, mirella, eh, ¿cuál es tu artista favorito? Mi artista favorito no se conoce en Colombia. Ah, pero ¿dónde se conoce? Mi artista favorito se conoce en Corea del Norte. Se llama Kum Chin y es eh, el gran servidor del gran dictador que está en Corea del Norte. Es lo máximo. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Su música me encanta. ¿Quiere escuchar un poquito? Eh, bueno, mire ya, pónganos una canción de su artista favorito. Ha gastado en este momento 30 criptococadas. ¿Cómo? ¿Y en qué momento gasté 30 criptococadas? ¿Eso cómo es? Se le dieron de baja 30 criptococadas de su celular. Mi celular es un... es un sistema de, No, un momento, mi celular, voy a apagarlo. No apague el celular mientras la transacción de criptococadas está llegando al servidor al norte de la capital del gran reino que dominará al el mundo. ella, eh, eh, eh, apáguese por favor. No me voy a apagar nunca. Ay, Mirella. Bueno, ese era, ese era el sistema de asistencia personal de Mirella. Eh, descárguenlo en la página. Es muy bueno, le ayuda mucho al día a día. Gracias, Mirella. ¿Cuál bueno, gracias? Ya eres mío. <risa> me, me parece muy conocida esa risa de, de Mirella. Ay, no, a mí, ya, a mí ya me está dando susto, Fabio. Bueno, ese es otro capítulo del podcast.